Yeah. pasan de las 2 de la tarde, nos queda mucho programa todavía, recién estamos empezando esta rebelión fundamental, una rebelión que si bien tiene un equipo bastante diezmado y un equipo repartido por un montón de lugares del conurbano, eh, está firme, está aquí junto a el oyentismo de FM en tránsito y está vivo con sus columnas y sus amigas invitadas de, de cada semana y alguien que... Eh, no, no pudimos tener el martes que, que fue 24, estuvimos ahí medio haciendo programa especial de, de, del Día de la Memoria, decidimos invitarla al día de hoy que es Beatriz Usaniche, nuestra querida compañera que siempre, siempre nos trae eh, hermosa información de la mano de la Fundación Vía Libre eh, hablando un poco de lo que tiene que ver de los derechos fundamentales y de los derechos alrededor de todo el mundo internetico un mundo que venimos hablando que en esta cuarentena es está más vivo que nunca y eh, más necesario que nunca. De hecho, Beatriz, eh, eh, tuvimos la noticia de, de hace un par de días del decreto de necesidad de urgencia que una de, los, de las empresas que, eh, y uno de los servicios que no podían dar de baja su justamente su, su servicio era el Internet, por ejemplo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tarde. tardes, bienvenida. Eh, gracias. Eh, bueno, acá cumpliendo la, el aislamiento, espero que todos nuestros oyentes estén también salvo que sea indispensable salir o que sean el, la gente a la que les estamos agradecidos que estén saliendo para proveer comida y, y salud el resto adentro sí, acá eh, con internet, justamente ahí en el, en el decreto el tema de internet es uno de los temas eh, más importantes eh, si están preocupados por las cuestiones de internet hay una cuenta, la de Ariel Glaser, que es el presidente de CABASE, que uh -huh. es la Cámara Argentina de Empresas de Internet que está siguiendo minuto a minuto la sobrecarga que está teniendo el sistema y que por el momento viene avisando que, que la Internet en Argentina se está comportando bien, está resistiendo, digamos, el, la intensificación del, del uso que ya, que estamos teniendo. Así que, bueno, eh, hay quienes están haciendo, también ocupándose de que la infraestructura de Internet no, no nos deje a patas. Ahí vamos a estar laburando un poco eso. Ahí justo entré, mira, al, al Twitter, no lo conocía, Ariel Greiser, al, al Twitter de, de Ariel Greiser, que está obviamente prendido a fuego en estos días hablando de lo que tiene que ver con el tráfico de Internet, que eh, ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero eh, ha, ha subido bastante. E imagino yo, han subido también algunos conflictos que tienen que ver con el mundo internetico, ¿no? En estas semanas. Bueno, hay varios temas. Yo pensando en qué, qué, cuáles son los temas de coyuntura que, que están vinculados con nuestro trabajo y hay eh, por lo menos tres o cuatro temas dando vueltas que me parece que son, eh, que son críticos en este momento. Uno es todo lo que tiene que ver con las cuestiones de propiedad intelectual, que es un poco lo que planeaba que conversemos hoy, uh -huh. así que lo dejo un costadito mientras hago el, el paneo de los demás. Otro tiene que ver con eh, el estado de vigilancia y algunos de los dilemas con los que nos vamos a tener que enfrentar, eh, pero que todavía falta decantar un poco y ver hacia dónde va Argentina y hacia dónde va el resto del mundo, pero ya hay algunas proyecciones que tienen que ver con vamos a salir de esa crisis global con estados mucho más eh, vigilantes con situaciones de vigilancia mucho más extremas eh, y otro tiene que ver también con eh, cómo van a cambiar la, las dinámicas vinculadas con la información, con qué se sabe qué se dice eh, el rol de los medios la, y la, las informaciones falsas y demás, me parece que tenemos tema para para las próximas semanas de de encierro sí tremendos sí. temas la verdad todo lo que nos mencionas temas que eh, eh, algunos nos dan escalofríos ya hemos hablado eh, en varias ocasiones de, de lo que tiene que ver con con el pseudoespionaje de internet y eh, es cierto yo no lo había pensado pero es cierto que eh, un poco con, con todo este uso que le estamos dando particularmente en estas semanas de cuarentena eh, eso le, le estamos abriendo un montón de puertas a, a, a un montón de, de eso no pero igual no no te quiero correr del eje lo vamos a hablar en otra ocasión, hoy sí, nos vamos a dedicar un poco más a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que es algo que también hemos hablado varias veces, ¿no? Sí, bueno, el tema de propiedad intelectual hay dos o tres cuestiones que están dando vueltas, eh, pero la que yo creo que es central, sobre todo en este momento en términos de políticas públicas, y que me parece que el gobierno argentino tiene ya que empezar a tomar eh, nota de esta cuestión, tiene que ver con la carrera... Eh, que se ha lanzado ya desde hace un tiempo para encontrar vacunas, medicamentos y demás para atender la pandemia. Uh -huh. Hay un tema que es crítico del cual ya estamos viendo algunas acciones por parte de gobiernos, en particular en nuestra en nuestro continente, Canadá, Costa Rica y Ecuador ya están tomando algunas acciones que tiene que ver con el, las patentes. Eh, medicinales, uh -huh. con aquella cosa que generó conflicto donde se denunció que Trump quería comprar eh, un laboratorio, eh, los desarrollos de un laboratorio alemán para garantizarle a Estados Unidos la vacuna eh, en caso de que ese laboratorio llegara primero eh, todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual sobre aquellos eh, medicamentos fundamentales para el tratamiento y aquellos medicamentos, las vacunas en este caso si es que se llega pronto a una vacuna para parar este virus con el que aparentemente vamos a tener que acostumbrarnos a convivir en el mediano y largo plazo. Uh -huh. eh, ahí hay un tema central y hay tres acciones que quiero tomar como eje para que conversemos sobre qué es lo que se puede hacer ...con el sistema de patentes en este momento. Bueno, ver. Un, una pequeña intro, como todos ustedes saben, a partir de mediados de la década del 90, con la, la fundación de la Organización Mundial de Comercio y la aprobación de los acuerdos sobre propiedad intelectual aplicados al comercio, el sistema de patentes se ha armonizado a nivel global bajo todo lo que es la agenda de comercio, de la que muchas veces hemos hablado... En otras, ...en otras ocasiones... Uh -huh. ...bueno, eso hace que los sistemas de patentes... ...sean muy parecidos... ...aquí en Brasil, en Uruguay, en Ecuador... ...en Estados Unidos y demás... ...¿por qué? Porque la, la Organización Mundial de Comercio... ...fija una serie de estándares mínimos... Que, tiene, ...que cada país miembro tiene que respetar... ...esto implica... ...otorgar patentes... ...sobre productos y procesos... ...que tengan... Eh, eh, ...aplicación industrial y que tengan eh, una novedad en términos inventivos por sobre el estado del arte. Uh -huh. Desde el 98, que es cuando se modifica la ley de patentes aquí en Argentina para hacerla encajar con este modelo, Argentina otorga patentes a productos y procedimientos farmacéuticos eh, por 20 años. ¿sí? Uh -huh. Eso quiere decir que quien tiene una patente tiene un monopolio exclusivo sobre esa sobre esa eh, innovación médica eh, por el plazo de 20 años desde el momento de la solicitud de la patente. Por eso muchas veces quienes toman medicamentos van a notar que hay algunos medicamentos que tienen un precio exorbitante y hay otros medicamentos que están al alcance eh, mucho más, eh, que son mucho más asequibles. Claro, los famosos eso genéricos, tiene... ¿no? Claro, eso tiene que ver con que... Hay eh, medicamentos que todavía están bajo el régimen de patentes y por lo tanto hay un solo laboratorio en capacidad de producirlo y el resto que ya están en dominio público y que por lo tanto puede ser producido por una multiplicidad de laboratorios. En general los laboratorios nacionales sí. que tienen una fuerte capacidad instalada se dedican al tema de genéricos. ¿sí? Uh -huh. La mayoría de los, de los medicamentos que se producen en... Los laboratorios nacionales son drogas genéricas. Sí, quizás decir... un poco pienso, Beatriz, porque no les queda mucha opción tampoco, ¿no? Porque el mundo de, de, de los laboratorios es un mundo bastante monopólico a nivel, eh, a nivel internacional. Sí, pero además porque la, el descubrimiento de nuevos principios activos es mucho más lento de lo que se supone. Es uh -huh. muy poco lo que es realmente novedoso y se patenta. Lo que hemos visto en los últimos años es que han habido patentes sobre segundos usos de una droga, que ahí es donde tenemos que estar atentos. Porque, por ejemplo, en los tratamientos, lo que se está viendo es que se están aplicando distintos tratamientos, desde drogas para la malaria, drogas para otras gripes, eh, distintos tipos. Yo carezco absolutamente de conocimiento médico, así que estoy hablando, por lo que leo en uh -huh. los medios de comunicación, sí. hago mi salvedad. Pero lo que estamos viendo es que se está probando con drogas, eh, y ninguna todavía está eh, eh, afirmada como el, tra el tratamiento de referencia. entonces son drogas que ya están en el mercado, que en muchos casos son drogas genéricas y en otros puede que todavía sean drogas bajo patente. Uh -huh. Bueno, les cuento las tres noticias de las últimas, diría yo, eh, la última semana, pongámosle, pero creo que son las últimas 72 horas. U eh, unas horas en donde el mundo de, de los laboratorios ha estado muy álgido. Eh, álgido, pero además, ¿dónde...? los estados-nación están repentinamente recordando algo que tiene que ver con la soberanía, recordando que tienen cintura para tomar acciones para proteger la vida de sus ciudadanos, y lo están empezando a hacer. Ajá. Uno, Ecuador. Ecuador es del de cono sur de la región de América del Sur, uno de los países que está en una situación más crítica por su curva, eh, su pendiente de, de crecimiento viene creciendo de manera bastante descontrolada. Bueno, el presidente a instancias de de una organización de propiedad intelectual que tiene Ecuador, lo que es la Oficina de Propiedad Intelectual de Ecuador, eh, durante la gestión del expresidente Correa, uh -huh. cobró, ganó muchísimas capacidades la Oficina de Propiedad Intelectual de Ecuador, ha sido una de las más interesantes en términos de trabajo de política pública y por lo que he podido ver en estos días eh, no ha cambiado la, la, la planta, digamos, profesional del equipo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Ecuador y en esto que, eh, que aprobó el Congreso ecuatoriano y, y, y el, el gobierno ecuatoriano eh, veo la mano de varias gente conocida de la Oficina de Patentes de Ecuador que, que, que son grandes profesionales, que tiene que ver con... Eh, la aprobación de la eh, que ni bien aparezca una cura un tratamiento, algo para prevenir para contener eh, Ecuador va a establecer licencias compulsivas ¿qué significa esto? que a raíz de la, la, la pandemia como justificación en términos de salud pública, ni bien en el mundo aparezca una solución Ecuador va a hacer uso de un instrumento, que son ...las licencias obligatorias o compulsivas... Eh, ...para producir en, la, en laboratorios locales la droga necesaria. Vos. Eh, la presidencia de Costa Rica... ...ha emitido también una solicitud... ...a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS... ...algo que también es muy interesante... ...y es que bajo la órbita de la OMS... ...se cree, en, con carácter de urgencia un pool de derechos, tanto de papers académicos como de drogas, principios activos y demás, para que todos los laboratorios del mundo que tienen capacidad de producir puedan acceder a las fórmulas médicas que permitan capear la pandemia. Eso está, está, El gobierno de Costa Rica presentó oficialmente una solicitud a la presidencia de la OMS para que centralice la construcción de un pool de derechos de propiedad intelectual, donde los laboratorios depositen eh, las fórmulas con las que trabajan y que se pueda colectivizar, digamos, de alguna forma la producción de ese tipo de fármacos. Uh -huh. Y el que en las últimas horas también ha aprobado dentro del marco de una ley general de atención a la pandemia es el gobierno de Canadá, Mira. que tiene una tremenda capacidad instalada de producción de medicamentos. Sí, tiene laboratorios sabreció, muy fuertes también, ¿no? Tiene es muy fuerte, digo, muy es muy fuerte sí. y tiene capacidad instalada de producción. Eh, ya Canadá ha, ha producido dentro del marco de una ley general de emergencia de la pandemia, hay un artículo específico que establece el levantamiento de toda regulación de propiedad intelectual para cualquier fórmula médica que permita capar el temporal y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria va a disponer de ese de ese conocimiento para ponerlo inmediatamente en producción en los laboratorios canadienses. Mira, qué importante, ¿no? Un poco porque entre todas estas eh, medidas que se están tomando desde los distintos estados para, para cuidar un poco a las personas y para paliar un poco esta crisis, eh, eh, no, no teníamos tan en cuenta lo que tenía que ver con, con, con todo lo que están produciendo ahora los laboratorios y, y es fundamental. Es fundamental. Ya además... El, la propia Organización Mundial de Comercio, que es el órgano que administra el Tratado Internacional que regula la propiedad intelectual, que son los ALPIC. Hoy hice, si quieren verlo, hice un pequeño hilo resumiendo de dónde viene esta historia y todo en mi tele, de Twitter, van a encontrar más información y voy a estar haciendo hilos sobre esta cuestión en estos días también. Ayer hice uno, hoy hice otro, después a la tarde haremos algún otro. Quizás, si hay algún interés, podamos hacer alguna charla vía si sí, sí, algún sistema de videoconferencia, bueno. podemos hacer alguna charla abierta Arroba, sobre este tema. Eh, sí, lo anunciaremos por ahí o por el, el Twitter de Fundación Día Libre también. Eh, el, la propia OMC, a instancias del grupo de países africanos, ya en el, en, en el año 2001, en la ronda de Doha de la Agenda de Comercio, sacaron un comunicado sobre... Eh, propiedad intelectual y derechos humanos vinculado con la cuestión de salud que tiene que ver, que se llamó Declaración de Doha sobre Salud Pública y Propiedad Intelectual uh -huh. donde se insta a los estados a utilizar estos instrumentos en casos de necesidad y la necesidad es más que evidente está muy claro que las bravuconadas de algunos mandatarios diciendo nosotros vamos a tener la vacuna solo para nuestro, nuestros ciudadanos, como dijo Donald Trump hace algún tiempo eh, carecen de sentido cuando la vacuna esté eh, los los, eh, los estados deben deben implementar licencias obligatorias y proveer de vacunas y proveer de medicamentos eh, a su ciudadanía porque ese es el rol del estado y eso es un rol que ningún estado debe al que ningún estado debe renunciar sí. mucho menos en un momento como este. Claro, sobre todo en una pandemia, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hay re, eh, bueno, de más decir que todo el sistema de propiedad intelectual debe ser revisado, eh, pero aún sin revisar el sistema de propiedad intelectual eh, tenemos los... hoy, quizás no mañana, eh, pero sí tener ya esto en carpeta para para la, el corto plazo, porque eso va a ser una necesidad, sobre todo si es que tal como auguran vamos a tener que convivir con este con este bicho por largo tiempo Sí, y que si en algún lugar del mundo se encuentra esa esa cura Va a tener que empezar a circular por todos los lugares Y está bien ya ir pensando, ir teniendo en cuenta Cómo va a ser un poco esa comercialización Y cómo va a ser un poco el los estados, los distintos estados Uso de, de esa cura Así que importantísimo esto que, que nos has traído hoy Beatriz eh, Te agradecemos como siempre Clarísimo, un placer hablar contigo Y te mandamos un abrazo enorme a la distancia un abrazo y cuídense mucho. Igualmente, ahí estaba Beatriz Busaniche cumpliendo la cuarentena, ella integrante de la Fundación Vía Libre, una también estudiosa en materias de tecnología y trabajadora por los de los derechos fundamentales y dentro de esos está también lo que tiene que ver con la propiedad intelectual si quieren, ahí en, lo mencionaba recién ella en arroba vea busaniche eh, con velarga las dos veces eh, pueden encontrarla en Twitter y ver este hilo que estuvo haciendo hablando un poco de la propiedad intelectual sino también en vialibre.org.ar ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con las cosas que semana a semana nos va trayendo hasta esta rebelión fundamental Beatriz Busaniche Okay.